Gran Canaria Maratón 2013 Gran Canaria Accesible Carrera y Caminata Solidaria Inauguración de la Feria del Corredor Sábado, 19 de enero de 2013. 4.500 participantes con capacidades diferentes. Todo un éxito de participación. Un evento inclusivo para visibilizar un objetivo común. Una isla de todos y para todos. Dos modalidades. Tres kilómetros y medio corriendo y dos kilómetros y medio caminando. El dinero que se recaudó fue destinado a Aspaín Canarias y a Héroes Sin Barreras del Club Natación Las Palmas. Al finalizar se repartió un desayuno para reponer fuerzas. Finalizamos con un sorteo de camisetas de la Unión Deportiva Las Palmas y balones firmados por los jugadores del Club Baloncesto Gran Canaria.